Efectos del cambio climático en el medio marino. Acidificación oceánica. Los océanos cubren el 71% de la superficie planetaria y albergan el 50% de las especies conocidas, jugando un papel fundamental en el sustento de la vida en la Tierra. Constituyen el principal regulador del clima absorbiendo la mayor parte de la radiación solar y generando corrientes oceánicas que funcionan como una gran cinta transportadora que redistribuye la radiación solar entre las distintas regiones del globo, haciéndolo habitable. Juegan un papel esencial en el ciclo del carbono, absorbiendo aproximadamente un tercio del CO2 emitido a la atmósfera anualmente. Los organismos fotosintéticos marinos, principalmente fitoplancton y bosques de macrófitos, constituyen la principal fuente de oxígeno oceánica y planetaria, produciendo el 50% del oxígeno total. Los ecosistemas marinos y costeros, con sus servicios ecosistémicos asociados, suponen el soporte vital de muchas poblaciones humanas. Sin embargo, en la actualidad, arrojamos el equivalente a un vagón de carbón al océano cada segundo, constituyendo la mayor tasa de liberación de CO2 de los últimos 55 millones de años. Este aumento del CO2 atmosférico derivado de la actividad humana está transformando dramáticamente los océanos a nivel planetario, impulsando cambios sin precedentes en su química y temperatura. La absorción y disolución de todo este CO2 en el océano ...conlleva una disminución del pH... ...ocasionando lo que se denomina acidificación oceánica. ¿Pero qué es el pH? El pH o potencial de hidrógeno... ...hace referencia a la cantidad de iones hidrógeno... ...presentes en una sustancia... ...y con ello, a su nivel de acidez. Cuantos más iones hidrógeno, mayor acidez. Se mide en una escala logarítmica... ...que va de 0 a 14... ...siendo neutro un pH igual a 7 básico un pH mayor que 7 y ácido un pH menor que 7. El pH del agua de mar es ligeramente básico, oscilando entre 7,5 y 8,4. La acidez del océano superficial ha aumentado un 30% desde la revolución industrial, disminuyendo su pH de 8,2 a 8,1 a finales del siglo XX un ritmo 10 veces superior a cualquier evento de acidificación natural sucedido en el pasado. Si las emisiones de CO2 continúan al ritmo actual, a finales de siglo la acidez del océano podría aumentar entre un 100 y un 150% en relación a valores preindustriales. Este aumento de la acidez se debe al siguiente proceso químico. Cuando una molécula de CO2 atmosférico entra en contacto con una de agua, se genera ácido carbónico. Este, por un lado, libera un ion hidrógeno y por otro, produce un ion bicarbonato. La disociación del bicarbonato continúa con la formación de un ion carbonato y la liberación de otro ion hidrógeno. De este modo, se produce un aumento de la concentración de iones hidrógeno en el agua de mar y, por tanto, una disminución de su pH o aumento de su acidez. Esto genera múltiples efectos en el medio marino. Por un lado, se ve menoscabada la función de sumideros de carbono de los océanos y la pérdida de importantes sumideros de CO2 a nivel marino exacerba esta merma de la capacidad del océano para almacenar las emisiones de carbono y mitigar los efectos del cambio climático. Por otro lado, disminuye la disponibilidad de iones carbonato ya que los iones hidrógeno, ahora en exceso, se unen a los iones carbonato libres en el agua y forman iones bicarbonato. Esto afecta negativamente a los organismos calcificantes que necesitan iones carbonato para formar sus estructuras esqueléticas de carbonato cálcico. Como consecuencia, se reduce su capacidad de crecimiento, protección y supervivencia generando graves cambios en las cadenas tróficas y en el funcionamiento de los ecosistemas, así como importantes pérdidas de biodiversidad. Estos efectos de la acidificación oceánica sobre la biota y el funcionamiento de los ecosistemas marinos limitan la supervivencia de las poblaciones humanas. Por un lado, una capacidad reducida por parte del océano para almacenar carbono deja una mayor concentración de CO2 en la atmósfera, lo que requeriría una reducción de las emisiones de CO2 aún más significativa para disminuir los impactos del cambio climático. Por otro lado, la pérdida de organismos calcificantes tiene graves efectos sobre las poblaciones que dependen de estos sistemas para la obtención de alimento, sustento económico y protección costera. Asimismo, es importante considerar que la acidificación oceánica no opera de forma aislada, sino que interacciona con el resto de estresores derivados del cambio climático, ...así como con otros estresores antropogénicos... ...magnificando sus impactos... ...y la degradación de los ecosistemas marinos. Aunque se ha avanzado mucho en la última década... ...queda mucho por saber sobre la acidificación oceánica... ...y sus efectos en la biota... ...y el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Se necesita más investigación... ...para poder predecir con mayor precisión... ...cómo serán los océanos del futuro. En este sentido... Los afloramientos submareales ácidos de origen volcánico, en la punta de Fuencaliente, constituyen un laboratorio natural sin igual, ya que son los únicos encontrados hasta la fecha en la región biogeográfica subtropical atlántica. Tienen una media anual de emisión de CO2 de 900 ppm y un pH aproximado de 7,86. Valores que, según las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se alcanzarán en los próximos 70 años, suponiendo así una ventana a los océanos del futuro. Las investigaciones desarrolladas aquí permitirán, por tanto, vislumbrar las posibles sinergias entre los factores ambientales, los cambios producidos en las interacciones entre especies, posibilitando la realización de proyecciones de enorme utilidad en la identificación de la posible hoja de ruta en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.